Hola buenas gente de YouTube, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo video de reacción para canal. Esta vez vamos a reaccionar así un rápido, dura solo el video unos pocos minutos, uno más, cabal. Y bueno, vamos a reaccionar rápido a esta animación nueva que es la soki Bai en el día de hoy, a la mañana o la de noche ya, va o a ser otro día ya, la medianoche justo. Así que vamos a reaccionar a esta animación minuto que es el cel del universo 6. Así que y bueno, ya me atreve, me llama la atención que es un cel sin la más sin cosas que diga la boca no sé y se ve medio flaco así que no sé vamos a ver esta nueva animación que dura poco así que vamos de ver qué se trata esto ok el centro universo 6 by y es ok ok acá hay mucho que comentar capaz con la edición lo mismo Última Noticias. NOTICIAS Último momento. Universo 6 en problemas. Gente va desapareciendo misteriosamente. ¿QUÉ me importa. Estamos que no tuvo nada que ver. Ey, RAS El culpable es un androide grande y cosa monstruosa rara. Plus, se legaliza matrimonio gay. ¿Qué propone matrimonio califre? está respondió que sí. ¡Sí! Oh, carajo! ¿Y qué opiniones hay respecto a esto? Bueno, sigamos. Un cabeza de pijas es contratado para eliminar a esta amenaza. Una misteriosa mujer se la ha visto con un centro de ángel. La pelea de Bellito vs Kefra 2 es posponida hasta el año que viene. ¡Me cago en Dios! Me intenté algo. ¿Y ok? Me va a buscar al que está desapareciendo gente. Ok, ahí está el como le conoce a todos el cabeza de puta. Uy, ya me la amenaza. ¿What? ¿Es Ser mujer. ¿Qué pasa? Date Oh no. <risa> Naruto. No. No, no ¿Te Oh dear god. Oh, yeah. <risa> ¿Me voy a matar. Oh. ¿Qué? <ríe> Naruto. Niña causante de suicidio de Bayos por un simple gaf nada divertido. Kishinpain dice que basta todas las preguntas de Naruto Shipu 4 y que nunca lo va a volver a hacer la otra parte. Ya se vuelve a pelear con los más y perdió de vuelta. ¿Eh? ¿Qué me importa, eh? ¿Qué me con el suicidio de varios <risa> ok el clip bueno Pero hasta acá nomás no sé qué puedo comentar acá <risa> bueno el diario de gente desaparecida y acá hay una imagen de De gil con ojos raros Cava muerto y el freezer 2 no con esa boca rara también ok entonces obviamente la de lo con el ser imperfecto, obviamente Bueno, se no aguantó tanto el Date bayo y bueno, se mató <ríe> Y es Naruto eh. Y ok, mm, nada que comentar Esta... buena animación No sé, no me esperaba eso del Date bayo Ah sí, Kishinpei dice que ya tiene harto de que le pregunte <ríe> Vamos a darle a la parte 4 de de adulto, así que cuidado no lo a animar todavía en un tiempo así que bueno dejar el video dije abajo en la descripción ah, esta ha sido una reacción corta espero que por lo menos te haya gustado dale un me gusta, like, compartir, suscribirte al canal bueno creo que hasta acá lo mejor video si bueno si te gustó dale un me gusta, compartir, suscribirte al canal para más reacciones como este y bueno sin nada más que legal, yo soy yo soy Ultimate, y nos vemos en la próxima bye chavallos die.